Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les he preparado este video tutorial de CorelDRAW X7 en el cual les explicaré cómo crear una máscara de recorte o hacer un clipping mask. Al final de este video tutorial serán capaces de realizar lo que ustedes ven en pantalla, de manera fácil, rápida y sencilla. Para hacer máscara de recorte o clipping mask en Corel Draw es sumamente fácil, no tiene ningún problema. Lo único que necesitamos es tener formas vectoriales, obviamente. Pueden hacerlo dentro de cualquier objeto que ustedes deseen. Simplemente lo que hacen es importar la imagen que desean que esté dentro de dicho objeto dentro de dicha forma. La seleccionan, se van al menú objeto y desde el menú objeto le dicen Power Clip y le dicen Situar dentro de marco. Sale esta flecha, se paran sobre el objeto en el cual quieren que, que ocurra la máscara de recorte y ahí está como les he dicho es fácil rápido lo mismo acá objeto power clip situar dentro de objeto y ahí está lo pueden hacer de manera fácil simplemente desde acá para yo poder editar esto simplemente lo que le digo es editar power clip o eh, doy doble clic sobre el objeto pulsando la tecla Control y desde acá lo puedo editar para salirme simplemente me paro a un lado y le doy y presiono la tecla Control y doble clic y ahí está como pueden ver es muy sencillo también lo pueden hacer con texto como ven acá está si ustedes quieren le pueden decir extraer el contenido lo voy a extraer para que vean cómo lo hice Simplemente para hacerlo con texto, toman la herramienta de texto, escriben lo que quieran. Pueden colocar el tipo de fuente que, que más les guste, el que ustedes quieran. Y seleccionamos la imagen, objeto, power clip y situar dentro de marco. Y ahí está, sin ningún problema. Lo mismo aquí he hecho un power clip simplemente puse un power clip dentro de un rectángulo con color y lo que hice fue darle transparencia a la imagen para que eh, el efecto se viera de, de esa manera ahí está la imagen con, con transparencia y simplemente lo que hice fue al rectángulo darle cualquier color ahí está